En este tema vamos a introducir qué es el Big Data, los tipos de datos que hay, las fases del Big Data, los tipos de analíticas y las ventajas e inconvenientes de su implementación en las empresas. ¿Qué es el Big Data? Podemos definir el Big Data como el conjunto masivo de datos estructurados y no estructurados que las tecnologías y herramientas convencionales no son capaces de procesar en un tiempo razonable. Estos datos se caracterizan por las tres famosas V's el volumen, que se refiere a la gran cantidad de datos que tenemos a tratar, la variabilidad, que se refiere a los diferentes tipos de datos y la velocidad de crecimiento, que se refiere al ritmo con el que aparecen este tipo de datos. Algunas organizaciones añaden dos Vs a su definición, que sería la veracidad, que sería la exactitud y fiabilidad de los datos capturados y el valor, que sería la utilidad y accesibilidad de los datos generados. En cuanto a los tipos de datos, podemos distinguirlos según su estructura en tres grandes grupos. Los estructurados, los no estructurados y los semiestructurados. Los estructurados representan el 20% de los datos. Son datos ordenados y bien definidos en cuanto a formato, tamaño y longitud. Estos datos son fáciles de procesar y algunos de, de los ejemplos que podemos ver en este tipo de datos serían las valoraciones, las tablas de datos o los archivos XML. Otro tipo de datos son los datos no estructurados. Estos datos son datos desorganizados que no tienen un formato específico y por lo tanto no es posible gestionarlos de manera tradicional. Algunos de estos da datos pueden ser una posición GPS, unos vídeos, las redes sociales, los archivos PDF, música, audio o demás. Los datos semiestructurados es una mezcla de las dos anteriores. No están perfectamente estructurados, pero sí contienen patrones comunes que describen y dan información sobre las relaciones que existen entre los datos. De, e igual que los datos no estructurados, tampoco se pueden gestionar de manera estándar. Algunos de los ejemplos son los archivos tipo zip. En cuanto a las fases del Big Data, distinguimos cuatro fases. La primera sería la captura y el filtrado de datos. La segunda sería el almacenamiento. La tercera, el procesamiento o gestión. Y la cuarta, el análisis. La captura y el filtrado de datos se basa en la incorporación de un gran volumen de datos de numerosas fuentes y aplicaciones. Estos datos son sometidos a un filtrado de datos corruptos y datos que no corresponden a los objetivos establecidos para obtener datos de calidad y que nos puedan ser útiles, veraces y fiables para su posterior análisis. En cuanto al almacenamiento, puede ser de tres tipos. En la nube, en físicamente o combinar ambas. La nube, actualmente, está aumentando su popularidad, ya que es compatible con los requisitos tecnológicos y además tiene gran escalabilidad, lo que permite incorporar datos en la medida que sean necesarios. En la fase de procesamiento-gestión, consiste en integrar los datos, manipulándolos masivamente para estructurarlos y diferenciarlos, de forma que podamos obtener información valiosa en las siguientes fases. Las herramientas más destacadas para la gestión de datos son la base de datos relacional, las bases NOSQL y los jaO. Por último, tenemos la fase del análisis. Cabe destacar que el valor no reside en los propios datos, sino en la relación que existen entre ambos.